Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro podcast número 38, último podcast del año de esta temporada de podcast y hoy día queremos hacer algo eh, diferente. ¿ya? Uh, usted sabe que de vez en cuando hemos hecho algunos podcasts más relajados que no son de tanto contenido, sino para simplemente contarles de nosotros un poco lo que estamos haciendo. Y hoy día con Catalina vamos a, a conversar básicamente de lo que se ha hecho durante este año y para dónde vamos. Entonces si te interesa saber un poquito más de la empresa de nosotros, qué es lo que hemos estado haciendo y qué queremos hacer en el futuro, quédate en este podcast. Bueno, como dije hoy día, el podcast de hoy eh, va a ser eh, algo diferente. Así que, como estamos haciendo un poquito de mejora y me acaban de criticar una, bueno, yo les voy a presentar. Acá está Catalina y ella les va a contar de qué se trata el podcast de hoy día. Entonces, Catalina, por favor, todo suyo a la cámara. ¿De <risa> dijimos, que, dijimos que el podcast iba a ser diferente, ¿sí? De <risa> ya, a ver, el podcast de hoy día en realidad trata un poco sobre. Bueno, eh, en realidad, en. en es algo bastante conversado, más que planificado como han sido otros podcasts. Entonces, la idea de este es conversar sobre cosas que nosotros hemos hecho como empresa durante el año, qué es, es lo que pretendemos hacer durante el próximo año. Y quizá alguna de las ideas es que nosotros vamos a conversar en este, en este podcast con Esteban, eh, las tomen ustedes, ya sea como una iniciativa o alguna idea para implantar ustedes en su propia empresa. Bueno, entonces, como, como, como dice la Cata final, ¿Qué hemos hecho este año? Este año hicimos eh, a ver. Bueno, de partida hicimos muchas cosas. Hace un rato estábamos conversando y yo te decía, oye, yo lo más grande que, que me pasó este año al final eh, fue el tema de delegar. O sea, yo Esteban, hace, el Esteban de hace un año, o sea, no, no delegaba nada. No. O sea, habían cosas que tú hacías porque te había entrenado y tú ya tenías... Y, y, pero había muchas tareas que... Es que la tú delegación... Metido. Yo creo que la delegación contigo empezó como en el 2019, que fue cuando yo entré. Entonces ahí, por ejemplo, tú empezaste a delegar y delegaste al 100% tareas que a ti no te gustaban hacer, que era principalmente, por ejemplo, lo que eran las certificaciones y también me empezó hasta a entrenar en lo que era eh, la respuesta de los tickets. Claro, pero, pero era porque eran tareas que no me gustaban, pues. el problema es que no, Y era porque no... yo también tenía que hacer algo, o sea, por algo había llegado acá porque tenía que tomar tareas que quizás tú tenías que dejar de hacer, vale. pero al principio la delegación de tu parte, o sea, voy a contarlo porque Dale. hemos trabajado mucho tiempo <risas> juntos, entonces, eh, en ese entonces la delegación de tu parte fue, fue poquita. No, será si poquita. Y además que sí. yo delegaba básicamente lo que yo no quería hacer, lo que me da bueno. fajera. Pero las tareas que me... ¿Lo gustaba que hacer. Lo que siempre lo dijiste? Bueno, o sea, sí, sí, sí, siempre lo asumí, siempre lo asumido, Siempre he sido malo para delegar. De hecho, un problema que tuve por mucho tiempo. Pero claro, este año 2022 que ya pasó, ya pasó. Sí. Porque había toda esta introspección ocurrió como en febrero. Como a mí me pasó como en la segunda, tercera semana de febrero por ahí. Eh, y ya pasó todo un año. 12. o sea, casi un año casi bueno, casi un año pero ya lo estamos no, finalizando que no queda nada y claro, y ahí me di cuenta que no podía seguir así o sea, si quería en el fondo que la empresa que eso es lo que en el fondo es como el aporte de este podcast mm. para el resto es que eh, llega un punto en el que ya no te das cuenta que no podéis seguir trabajando de la misma forma que estás trabajando y necesariamente tiene que haber un quiebre o algo que te lleve a avanzar al siguiente nivel y si bien... Nosotros acá igual habíamos avanzado alto, teníamos varias cosas estandarizadas, teníamos mucha documentación, teníamos muchas cosas hechas. La empresa seguía dependiendo en gran parte de que yo estuviera para hacer ciertas cosas. Sí. Había cosas que no se podían hacer si yo no estaba. O había información que tú tenías, si bien tú hacías soporte, hacías certificaciones, había mucha información de soporte que a lo mejor no manejabas porque yo nunca te la había traspasado, nunca me había dado el tiempo de enseñártela. Y, y eso creo que este año cambió. O sea, ahora pasó, pasó hace poco. O sea, Ahora en diciembre me desaparecí... Diez días y ni, me, ni de menos me echaron. Sí, yo, la yo, otra yo, yo vez creo. también que desapareciste como una semana o una dos semanas. Semana. También estuvo bien, estuvo un poco mejor. Ese fue como el primer experimento. Ese fue el primero. Claro. Sí, de, el primero. Eh, de el hecho, cuando hiciste el comillas. live desde de, de, de afuera. Claro, bueno, hice el sí. live en, en, en Colombia. Eh, sí, y, y, y, y claro, probablemente el futuro me desaparezca nada no, La meta es llegar a desaparecerme un día tres meses. <risa> no, por favor. por favor. No todavía, no todavía. No, todavía no. Todavía, no pero, o sea, estamos más preparados que al principio, eso te lo aseguro, 100%. Pero no creo que hoy, hoy exactamente hoy, estemos... no tres meses. No, hoy no. Bueno, de hecho hoy ya tuvimos un problema, hoy día, bueno, dale hoy mismo el día. <risa> <risa> <risa> que, que sí, que tenía que verlo yo, tenía que verlo yo, el, sí, el, el que tú, el corredor de BS. Sí, o no, así a veces pasa. Pero sí, o sea, a ver, la idea siempre está como un apoyo, yo creo que... Al final, siempre, esta es una opinión personal, no tienes por qué compartirla ni tú ni, ni el resto, pero creo yo, siempre he pensado que la persona que está liderando un equipo tiene que saber hacer la pega del equipo. O sea, a mí yo, yo no soy mucho esa idea de, ah, pongo un jefe que va a mandar al resto, pero el jefe no tiene idea de lo que están haciendo su gente porque no los puede apoyar. Entonces, yo, yo siempre fui mucho, mucho esa idea. ¿Cuál era el problema? Era que a mí me gustaba apoyar tanto que terminaba haciendo la pega de la gente muchas veces y no. Sí, fue y, lo que no también lo en un momento hablamos. Claro, conversamos. Me, me pasó mucho sí. con el Nico, por ejemplo. Mm. Que, eh, eh, eh, me metía a programarle en su computador y no tenía que estar haciendo eso. No. Entonces, eso me pasó mucho, pero hoy día no, hoy día eso trato de evitarlo y en realidad al final descubrí que eh, cuál es la ventaja de delegar, así como para cerrar la idea de delegar un poquito. Si tú aprendes a delegar eh, las tareas que en realidad otros pueden hacer, tú te preocupas de tareas eh, diferentes. Uh -huh. No te voy a decir que más importante, ni más valiosa, ni nada, porque a veces puede ser tan absurdo como andar preocupado de que la bomba del agua del respaldo funcione o no funcione. ¿Entre? Eh, que son cosas que igual obviamente podría hacer otra persona eh, pero en, este, en ese caso puntual, por ejemplo, ni no hay nadie contratado para hacer eso entonces o oh, por es ejemplo andar haciendo contactos nuevos ya lleguemos algo más aterrizado que lo que estábamos hablando en del almuerzo quizás hacer contactos nuevos, eh, buscar nuevos negocios, nuevas oportunidades eh, no sé, ir, ir a eventos por es ejemplo. que es una ventaja de delegar porque si delegas tienes más tiempo para hacer otras cosas que es lo que siempre hemos dicho o sea eh, encargarle la facturación a un programa que la pueda hacer para que tú, tú como persona, no te preocupes de estar facturando, sino que te preocupes de hacer cosas que le van a entregar más valor a tu empresa. Por ejemplo, el mismo ejemplo que, que estábamos hablando, el crear contacto, el ir a una charla, en, en participar en otras actividades donde tú puedes adquirir algo para después llevarlo y ponerlo en práctica en tu empresa. Eh, esa sería como yo creo que una gran ventaja no claramente o sea al final el delegarte a tiempo y bueno y si lo llamo a los números y queremos sernos más estrictos en cuanto a lo que es número o sea para qué voy a hacer yo un trabajo que te puedo enseñar a hacer a ti y que a lo mejor tú lo vas a hacer por menos dinero del que saldría si lo hago yo y, y eso es verdad o sea sí. suena un poco frío quizás verlo de esa forma pero es la verdad o sea lo mismo que te pasa a ti ahora, porque ahora tú también delegaste mucha pega, de hecho todo el soporte, sí. básicamente. Se, el de la semana, el sí. De la semana, Yo no completo. veo nada. Es nada que, de... que, que nos va a contar el tiro esa, esa experiencia y, <risas> y, y, y, y lo doloroso que fue para ti hacer eso. Pero al final pasa lo mismo, o sea, y, y nuevamente que ser realista, o sea, tu valor ahora es diferente al valor hora de las chicas de soporte. Por lo tanto, a mí me conviene que si las chicas de soporte son capaces de dar ese soporte, lo den ellas. Claro. Ellas aprenden, eh, se motivan, aprenden a hacer eso también son más valiosas para la empresa uh -huh. porque obviamente van a ser mucho más valiosas ahora que son capaces de dar ese soporte sí. a nivel 2 que era el que nosotros teníamos y tú obviamente te liberas ese tiempo para hacer otras otra otra cosas a ver qué pasó con eso a ver, ya, vamos a volver un poco a las preguntas no está pauteado pero volvamos no, a, a, a la pregunta Catalina yeah. ¿qué se siente haber dejado de lado el soporte? Eh, <ríe> me cuesta ¿eh? tengo miedo de sí, que me, me destruya <ríe> sí. no, no. Eh, eh, ya en serio eh, fue, fue algo que me costó, y me costó mucho porque eh, sinceramente en un momento yo dije ok, ya, yo estoy acá, tengo que entregar soporte, yo partí entregando soporte entonces, si esa es tu tarea, entre comillas, tu tarea, si se la pasa a otra persona, tú qué haces, ¿cachai? entonces, fue lo que en algún momento yo también me pregunté, o sea, ok, tengo que delegar, ok, vamos a delegar, pero Después de delegar, ¿qué es lo que voy a hacer yo? O sea, en, en algún momento, esa fue como mi preocupación, mi pregunta. Que yo me hice, porque yo entendía cuál era el objetivo de delegar. Que así yo me iba a tener que preocupar de otra tarea. Pero yo decía, ¿qué otra tarea es la que voy a hacer ahora? Mira, déjame agarrarme del título del podcast. Eso no significa que es el fin, ¿no? No. cachai De que hecho... tú dejes de hacer tu soporte. Claro, es el fin a lo mejor de esa etapa. Uh -huh. Pero no es el fin de, de tu trabajo en la empresa. ¿no? Claro. ¿Cachai? Dale, a ver. De hecho, por eso mismo. O sea, si bien es el fin de, de lo que es el dar soporte, porque anteriormente llegaba la semana y estaba toda la semana la mayor cantidad eh, de tiempo al día respondiendo dudas, creando preguntas, creando videos, pero no hacía mucho más allá de eso. Entonces, como me fui liberando del tiempo de lo que eran las consultas de soporte, ahora la hacen las otras chicas, que es la Yani y la Bibi. En cambio yo ahora hago otras tareas que si bien no tienen relación con lo que con, eh, con lo que son los tickets o responder las dudas directamente, pero sigue teniendo relación con el cliente, que eso es algo ya que se está planificando ahora, se está creando ahora para hacer durante el próximo año. Claro, que en el fondo el objetivo, lo que estamos buscando, eh, es siempre dar una mejor atención al cliente. Sí. O sea, hoy día, no, hoy día nos pusimos en la parada, que, que eso fue un poco lo que conversamos en el momento. Que es que todos los cambios que hubieron durante el año nos llevó a hacer un cambio totalmente de pensamiento, de cómo pensábamos, por ejemplo, en el 2019. Cómo pensaba yo. Eso sí, mejor aclarémoslo. Cómo pensaba el Esteban en el 2019, a cómo nosotros ahora estamos pensando y actuando. Eh, Respecto al cliente. Con respecto al cliente. Claro, es que sí. tenés claro, que, ten que pensar que al final cuando yo, cuando yo partí, partí el 2016, hace rato, y llegué a Santa Cruz en 2018, que el 2018 en realidad no había nada, el, la oficina partió oficialmente el 2019, en marzo, acá en Santa Cruz. Pero de, todo, antes de eso, el soporte lo daba yo, yo hacía ventas, hacía todo. Entonces yo al final, yo siempre en ese momento pensaba en cómo, cómo me hago la fase, más fácil la pega para mí. Es que en ese entonces tú estabas solo, entonces lo cual claramente... no necesariamente tenía... era lo más fácil para el cliente. Sí. Y desde que llegaste tú, bueno, tú tuviste un año o menos acostumbrándote, pero después de eso siempre empezamos con esa idea, ya, ¿cómo le somos más fácil para el cliente? ¿Cómo le somos más para el cliente? Y hoy día nos, nos dimos cuenta que si bien el soporte, que es una área obviamente importantísima, también esa, el área de soporte que generalmente es como más reactiva, es más reactiva, sí. o sea, es, llega un problema, ¿cómo lo soluciono? Sí. Entonces hoy día lo que queremos pasar es a una una especie de atención al cliente más proactiva, claro. de cómo podemos hacerle al cliente más fácil el trabajo, cómo podemos ayudarlo más, tratar de tener una conversación más directa con el cliente uh -huh. y decirle, mira, ok, eh, ¿cómo te ha ido? ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo te podemos ayudar para mejorar más? ¿Cómo, cómo te vamos, ¿qué te podemos solucionar? Sí, mira, Hoy día no te estamos solucionando? de hecho, si mal no recuerdo, fue la semana pasada que hubo un problema, en donde cuando yo colgué la llamada, yo dije, esto, ni pensar lo que hubiese sucedido año atrás que fue lo siguiente, el cliente tenía un problema, la verdad no recuerdo cuál fue exactamente, pero tiempo atrás no existía la opción de llamar al cliente frente a una consulta. Entonces, al eh, cliente se le dio respuesta por ticket y al parecer el cliente aún así eh, no entendía. Entonces el cliente solicitó que lo llamara. Entonces se le llamó y sinceramente en cuatro minutos se solucionó el problema que no se había podido solucionar durante toda la mañana, porque el cliente en realidad... No estaba por, el, por el ente... ticket. Claro. Entonces, él incluso agradeció eh, el hecho de que no hayamos dado un tiempo para llamarlo y, y agradecer porque el problema ya se había resuelto en cuatro minutos. Entonces, claramente eso es un, un, un reflejo y es una evidencia de que quizás es por esa la vía a la que tenemos que llegar a los clientes y no cerrarnos solamente a lo, a lo que es, por ejemplo, ticket, ticket, ticket y solo ticket. Ya, porque en algún momento sí, no, no estuvimos como cerrando mucho. A... Es que era porque era más ordenado. Y porque nos facilitaba, normalmente, mucho trabajo a nosotros. Sí. Pero hoy día, justamente, Pero pasa igual eso. habíamos menos personas en ese entonces. Y también había menos personas. Sí. Ahora, claro, también pasa lo que dices tú, que hoy día ya tenemos todo tan ordenado y tan estructurado que perfectamente la Vivi con el año. por ejemplo, se ponen a hacer cargo de contratar ticket, y ahí es donde apareces tú, donde te quedas sin esa pega de soporte, pero en realidad sigue haciendo atención al cliente. Lo que pasa o es que sea, la atención al cliente es diferente. Sí, cuando llegaban tickets de problemas de emisión los fines de semana, los tenías que estar respondiendo tú. Entonces, eh, este año el cambio que se hizo fue que... Te abandoné, eh, <risa> ¿Sí? básicamente ¿Sí? te dije un día, creo que fue así, ¿no? Un día te dije no contesto nada más. Vamos es que cada cierto tiempo te pasa eso, entonces es como normal de que... Que te abandones. Sí, a veces sí quieres responder y a veces no quieres responder y los dejas no, ahí. No, pero el soporte 2 me salía hace rato. Ah, sí, sí, sí. Soporte 2, sí, hace rato. Sí, hace de hecho, rato. De hecho estaba sola estaba sola? Sí, yo estaba hecho, sola sí, hace tú rato. Sola, como ¿Harto tiempo estuviste sola, varios meses? Sí, mes. y estuve sola cuando estaba, cuando trabajaba, o sea, cuando respondía a los tickets eh, Normal, durante la semana. sí. Pues, sí. Ahí, ya, ahí ya estaba sola en Soportedo. Mm. Y ahora, eh, los fines de semana, eh, los tickets de, bueno, la mayoría de los tickets a los que se les pueda dar respuesta y no tenga que intervenir tanto, eh, se responden los fines de semana y claro, eso lo respondo yo y igual son poquitos tampoco, o sea, no son 20 no, días. sí, sí, sí, sí, son poco y por lo general, bueno, el sábado eh, bueno, habían veces en las que se respondían en la mañana y otras veces más en la tarde. Pero esos clientes siempre lo han entendido porque saben que el soporte de nosotros oficiales... Es que, una de viernes. hecho, dice. Y además que la mayoría de las consultas somos realistas. La mayoría de las consultas que los clientes hacen se resuelven con la documentación. O sea, sí. muchos de los tickets son, oye, ¿dónde están las para? Sí, oye, tuve problemas con este archivo que cargué, pero esos clientes... De, de hecho, o sea, los tickets que yo he tenido que resolver los fines de semana no he tenido problemas porque los clientes, no sé si sabrán, pero ellos sí han enviado lo, lo que yo he necesitado ah, para poder responder. Lo he podido hacer rápido. Sí, entonces ellos han abierto el ticket, me envían lo que necesito, yo lo reviso, le respondo y se cierra. Y se cierta, sí, claro. se cierra. Eh, sí, porque de hecho generalmente los sábados, o domingos la respuesta, o sea, cuando me conecto es como una vez al día o dos veces al día eh, para responder que igual estoy durante el día revisando, pero en realidad ya no llegan más, más respuestas aparte de la última que yo envío. Bueno, yo soy pensando lo mismo, o sea, todo lo que se ha tratado tratando de hacer es buscar una mejora atención para el cliente y eso es lo mismo que lo que vaya a seguir trabajando el próximo año, que es una de las sí. cosas que en el fondo, este cambio... Que o sea, tenido. como objetivo general eh, de, de lo que ahora vamos a empezar a hacer, o sea, en realidad ya se está haciendo, eh, pero lo, lo vamos a intensificar durante el próximo año, como objetivo general estaba diciendo era orientar, apoyar y guiar, pero de una forma más directa. Mm. ¿Ya? O sea, tener una relación eh, como que donde el cliente pueda tener una conversación más directa con nosotros o nosotros también con, con el cliente. Entonces, eh, en este podcast me voy a aprovechar un poquito como pa, para pedirle también a los clientes que cuando nosotros los llamemos en realidad para saber cómo están o qué necesitan o si necesitan orientación que no tomen ese llamado como no, ahora no puedo y chao y te cortan, sino que aprovechen esas instancias para, para decir oye, ok, ahora no puedo, pero acordar otro momento en donde sí tengamos esa conversación para poder escucharlos porque en realidad hacia, hacia allá es donde queremos ir. Como escuchar más al cliente y, y poder ofrecerle en realidad un, un mejor servicio yo creo que eso es lo más clave. Que al final es lo que estamos buscando hoy día, o sea, eh, eh, tratar de que el cliente eh, esté en, en toda la área donde nosotros estamos, siempre pensar en que eh, cómo mejoramos y cómo hacemos más fácil el trabajo fácil. para el cliente. Sí. O sea, tú lo estás viendo por la parte de al cliente, pero nosotros también lo estamos viendo por el lado, de, por ejemplo, de desarrollo software. Ahora, de, por ejemplo, o sea, pues se está haciendo una actualización de librerías desde el punto y tal diseño. Uh -huh. Y no sé cómo pues, se está resolviendo distintas cosas y tratando de escuchar a los clientes con las cosas que han estado viendo eh, para, ir, para ir mejorando también esa parte como ya visual. Entonces, también, así como más cosas que hacia dónde vamos, no sé, por ejemplo, la Fran, la diseñadora, está ahora va a empezar el curso avanzado de Wekiwi, -We, que tiene el mismo objetivo al final, o sea, estamos tratando de ir mejorando las habilidades que tenemos nosotros uh -huh. para poder prestarle una, un servicio y una solución mejor a los clientes. Claro, que eso se refleje en lo que ellos van a estar consumiendo día a día, porque al final, o sea, a ver, si yo tengo una empresa y estoy facturando con, con un software, yo lo que más necesito saber utilizar es el software, porque ese es el medio por el cual yo voy a poder reflejar una venta o tener una compra o, o poder tener alguna integración entre lo que es mi facturador mm. y mi tienda electrónica. Entonces, lo que yo tengo que saber es usar y tener una buena experiencia como usuario en cualquier plataforma. A mí, ya. Clarísimo por, por ahí. Hablamos un poquito de, de lo que es delegar, de la parte de atención al cliente. Me gustaría que ahora habláramos en los minutos que nos quedan, que son varios, pero nos quedan minutos de los proyectos en sí. Uh -huh. Porque los proyectos también sufrieron algunos cambios importantes durante el año y también se vienen algunas cosas importantes. Eh, bueno, las cosas que se ven son más difíciles quizás porque esas generalmente están en mi cabeza ¿Eh? y rara vez están escritas a menos que ya pasarla a programar. De hecho, eso es, voy voy a decir que es como lo más complicado, irónico, más complicado. no irónico, es irónico, o sea, porque todos y sí esto es todos acá trabajamos sí, en base cae. en base a no no es una queja, pero no, si me es me cómico. el otro día, me la dijiste el otro día, me dijiste Tú eres el único que no hace esto. Sí, porque eres la persona que más nos pide. El, en que, ok, y hay que hacer un proceso, ese proceso repetitivo, no quiero que lo esté escribiendo todo el tiempo, doc documentarlo. Entonces, por ejemplo, esto mismo que vamos a empezar a hacer el próximo año, o sea, está documentado con un paso a paso de, de acuerdo a, a cada escenario que se pueda presentar. Entonces, todos documentamos... Y tú no documentas. En mi defensa, muchas cosas las que estamos, eh, te voy a mencionar Yo ahora. creo que eso es algo malo y que los demás no deberían practicar, sino que todo lo contrario, deben practicar en documentar. En mi defensa, muchas de las cosas que te voy a decir ahora, que tú no sabes, están en Trello, en la cuenta de la empresa. <risa> ay, ay, es que yo uso Trello personal. Pero aquí hubo alguien que cuando se ofreció Trello no quiso, entonces <risa> salió a castigar. <risa> Hay que solucionar eso también en algún momento. Eh, pero tema aparte, discusión aparte. A ver, partamos por el libretep, que es el más grande. A ver, libres de este año, hay que ser realistas, se hicieron bien. ¿Tú todos los años realizas actualizaciones? saca una versión, sí. Ah, ya, yeah, okay. O sea, a ver, lo que pasa es que en libretex tienes que recordar que está la versión comunidad y la versión oficial. Uh -huh. La versión oficial se va actualizando diariamente, o sea, yeah. hay un cambio nuevo, una mejora y se actualiza. Yeah. Pero la versión comunidad en realidad lo que se hizo este año es que... Eh, bueno, en realidad se hizo el año pasado, pero se pasó a un sistema de versiones, literal versiones, entonces en realidad se saca una versión casi cierto tiempo. La versión del año pasado fue el 21.10, fue en octubre, y yo este año quería sacar ahora en diciembre. De hecho, yeah. estamos trabajando en eso para poder en el antes fin de año, para tener lista este fin de año. Nos queda poquito. Eh, pero, ¿qué pasó este año? Que en realidad librete ya está, está, está tan bien hecho. <ríe> ¡Ay, qué humilde! No, no es que esté bien hecho, pero está tan completo... Voy a ser completo, porque mm -hmm. obviamente bien hecho o no, eso puede depender, hay muchos factores que influyen. Va a depender de cada uno, la funcionalidad que le quiera dar. Sí, pues, o sea, pueden ser muchas cosas. Hay cosas que no hace, por ejemplo, acciones masivas, que es una cosa que siempre se han quejado, pero no la hace porque hay un motivo detrás, porque no se hace porque la mayoría de los clientes son integraciones. Eh, pero ¿qué pasa con LibreT? Que ya cumple con todas las funciones que Puente no requiere. Entonces, no se han añadido cosas nuevas, no se han añadido muchas cosas nuevas. Entonces, LibreT, si bien tiene algunos cambios, eh, este año ha tenido cambios, la mayoría son correcciones muy menores, son cambios muy pequeñitos, que ajustar un botón, cosas sencillas, no apareció con un módulo nuevo, ni una función totalmente nueva. Entonces, la versión de este, que debía salir ahora en diciembre, y si no, probablemente salga en enero más tardar, eh, tiene que ver más que nada con actualizar el software. Pero no hacerle cambios en el sentido de nuevas funcionalidades, sino que nos centramos básicamente en dos cosas. Uno, en hacerlo compatible con una nueva versión de PHP, que es la 7.4. Y lo otro es actualizar el, el, la parte como del diseño, eh, que un, se, usa un, se usa algo que se llama Bootstrap y eso es moverlo a la siguiente versión. Entonces, eso es como los cambios más grandes, eh, uh -huh. pero no son cambios que re, impacten directamente una funcionalidad. Ahora, el próximo año, ¿qué se viene para los.? Pero usuarios. visualmente, ¿para alguna funcionalidad. Visual, o, sea, o sea, no, yo lo vimos con Felipe y en realidad quedamos en que eh, vas a tratar de. O sea, se está haciendo de la forma que impacte lo menos posible. O se yeah. hizo, ya se hizo, porque a esta altura, ya cuando el podcast esté publicado, eso ya está terminado. Okay. Pero no, se está haciendo que impacte lo menos posible visualmente. O sea, se va a aparecer mucho. La gestión es que por debajo va a estar más actualizado. Ya. Yeah. Y para el futuro, uh -huh. la versión comunidad libre, en realidad, muchos más cambios menos se le va a hacer a ella. Eso va a ser como lo último que se va a hacer. Pero la versión oficial sí va a sufrir algunos cambios y nos vamos a centrar con la experiencia que ya tenemos en BHP con Taffy, con las eh, eh, cosas masivas. Uh -huh. Queremos mejorar todo lo que tiene que ver con acciones masivas en Librete. Ya, a ver, perdón, disculpa. Eh, entonces con Librete es... Eh, Básicamente pero... lo que se ha hecho este año son cambios menores y se va a actualizar el diseño y la versión de PHP. Ya, Eso okay. es como el resumen. Y ahora las otras plataformas. Y lo que se va a hacer para el futuro en Librete es queremos implementar las acciones masivas. Descarga masiva de PDF, descarga masiva de QML, eh, mm. por ejemplo, tomar 10 docu documentos temporales y mandarlo a convertir a reales eh, desde la misma plataforma. Son muchas claro. cosas con acciones masivas que nos han preguntado. Sí. Y eso lo vamos a publicar en la versión, eh, son cambios que van a ir en la versión oficial. Yeah. Entonces si tú usas la versión oficial de librete.cl, vas a tener durante el año 2023 muchas acciones masivas que nos han ido solicitando a lo largo del tiempo. Yeah que hoy día no existen básicamente por lo que se recién porque la mayoría de los clientes son que están via API pero como hoy día hemos tenido cada vez más clientes, eh, vamos, estamos necesitando eso, eso por un lado por el otro lado tenemos el otro proyecto que eh, fue bill My Sales uh -huh. que My Sales fue, en realidad fue un proyecto que se publicó este año, así que en realidad uno puede decir que este es todo el año que ha estado vivo bueno y ya hemos hecho charlas, videos un montón de cosas, uh -huh. pero bill My Sales es nuestra pasarela de facturación y que en realidad yo creo, y tú ahí quiero tu opinión para no estar hablando yo todo el rato pero creo que fue una solución a muchos dolores de cabeza de las integraciones. Sí, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado. O sea, desde el momento en el que no, no dependemos en un 100%, por ejemplo, del usuario, del usuario claro, porque generalmente el usuario abría el ticket diciendo solamente que tenía problemas con la orden, ¿eh? pero nosotros para poder saber en qué parte de la orden tenía el problema no, teníamos no. que saber ingresar a la tienda y eso era algo de verdad que un dolor de cabeza porque había en tiendas en donde... Claro, algunos clientes quizás más relajados no, no tenían eh, el inicio de sesión, además con un código. Entonces cuando a veces nos pasaban las credenciales, ok, poníamos la URL, el correo y la contraseña, eh, clic en ingresar y no, no solicitaba un código. Entonces ahí tener que estar de nuevo hablando por el, el ticket, pedirle un número de teléfono, contactarlo por WhatsApp, después de no tratar de ingresar a la tienda que le llegue el código, no envía el código y recién ahí podíamos ingresar entonces, todo todo ese ese por ese proceso que pasábamos <coughs> la verdad era muy era muy tedioso y lo otro que había en tiendas que derechamente no tenían registro o sea, tú entrabas a la tienda y no había ningún historial sí. de evento ni nada. Sí, me entonces, parece que, que WooCommerce era quien no tenía registro o sea, tienes, no estoy segura o sea, WooCommerce tiene uno, pero en no realidad para activarlo tienes que activar el modo de depuración de la tienda y si haces eso la tienda se pone lenta porque activas mm. toda la depuración de todos los módulos. Entonces, okay. en realidad, claro, no es tan trivial hacerlo. Eh, mismo Shopify, Shopify, por ejemplo. Eh, no te permite, eh, no, no tienes un historial, puedes saber si se mandó y se ejecutó, pero no, pero si, si ya se ejecutó no puedes saber qué, qué datos enviaron, entonces... Bueno, eh, BitMySea eh, vino a resolver todo sí. eso y BitMySea terminó siendo esta pasarela que une un facturador que puede ser librete a otro, y ya tenemos librete, BH Express Facto... Además también, bo, antes, antes las integraciones las cerrábamos solamente a integraciones con WooCommerce. Claro, era Librete con WooCommerce, Librete con Shopify y con Jamseller. O sea, no había... Eh... Pues ya tenemos 20, integraciones diferentes. Sí, y antes muchas veces se, se tuvo que decir que no, porque no era posible crear esa integración entre Librete con esa tienda de electrónica. De hecho, hay un cliente ahí que por ahí perdimos, o sea, el papá lo perdimos, el hijo lo tenemos todavía, no decir, pero era un humorista. Sí. Y claro, fue, fue doloroso, porque si hubiera estado en esa época, lo hubiésemos podido prestar el servicio. Sí y como, como no estaba obviamente, no, eso fue hace como daño de hecho, fue una de las motivaciones que me llevó a hacer Sales fue eso bueno, y, y hacia el futuro Sales ¿qué tiene? hacia el futuro Sales la idea es agregar más facturadores pues, más facturadores, más e-commerce y sobre todo agregar facturadores fuera de Chile hoy día estamos trabajando con una empresa que está en Chile pero además está en Argentina, está en Uruguay uh -huh. tenemos la interés con Alegre en Colombia también entonces hoy día Sales es eso Sales hoy día es un proyecto que permite automatizar la facturación pero ya no solo en Chile, sino que también en otros países eh, ¿Qué proyecto más tenemos? Eh, BH Express. Bueno, BH Express, nuestro querido BH Express de boleto honorario. Eh, es como pero, el bebé. Es como es un bebé. Sí, yo, yo lo veo como el, el bebé de los proyectos, sí. junto con Contafi. Contafi ¿Sí? como el hermano. Sí, por el nombre, suena, como, vos, me suena me como el hizo, hermano ¿no? más grande, pero al final, con el que siempre experimentamos, con Contafi. Bueno, quizás es por eso, porque es el hermano más grande. Hacemos las pruebas con él con si no, él, si <risas> probamos en el resto. De hecho, literal, o sea, es como hay que hacer un cambio en Batch Express, hay que, no sé, hay que implementar la institución con Google en Bech Express, ya, pero primero en Contafi, que si funciona en Contafi, y después de Contafi después en los otros mm -hmm. sistemas. Sí, porque Contafi, eh, por las funcionalidades que ofrece, se puede experimentar más con ese proyecto. Mm -hmm. eh, Batch Express. Batch Express, eh, este año, bueno, Batch Express siempre ha para emitir boletas de honorario, y lo que hicimos este año... Pero igual se han añadido nuevas funcionalidades. Sí, este año hicimos sí. dos funcionalidades interesantes que fueron la emisión masiva, uh -huh. se reescribió todas las opciones masivas y quedó bacán, esas opciones creo que sí. eran muy buena. Y lo otro es que desde hace como... Quedaron súper claras. Sí, quedó súper claro, claro. Super claro. Y, y lo otro es que desde, desde hace poco se pueden marcar las boletas de honorarios como pagadas. De hecho son nuevecitos, partió ahora en diciembre. Sí, eso, en eso de fue de, en es, de esa funcionalidad de hecho se añadió después de un live, que se hizo explicando cómo emitir masivamente las boletas de honorarios, porque recuerdo haber hecho un live de eso, pero después añadieron esa funcionalidad de cómo marcar las boletas como pagado, esa, que también fue alguien que lo pidió. Sí, y esa opción también fue sí. algo que nos costó. Esa, de hecho, nos costó mucho agregar esa opción y, fue, y, y, y se diseñó bastante bien en el sentido de que en el futuro, o sea, que nos dijera hoy, queremos pagar mm. en cuotas, abonar, se puede hacerlo. Esa fue modificar. la que se planificó arriba, en la pizarra. Sí, que en la habíamos planificado como en junio, creo. Mm. O sea, hace rato, pero no se había programado por tiempo y se programamos ahora en, se ahora en noviembre. Y esos dos cambios creo que fueron los más importantes en Batch Express: eh, la masiva y, y el poder pagarlo. O sea, marcar como pagar. pagar las boletas. Mm. ¿Y qué es lo que viene a ser el futuro con Batch Express? Yo creo que, bueno, ahí va a depender mucho de los clientes también y que lo pidan, pero yo creo que los, serían los cobros recurrentes: o sea, poder emitir boletas de honorario de manera automática mensualmente. Yo creo que eso sería como la funcionalidad que podría crear y quizás asociarle a por ahí medios de pago. O sea, creo que por ahí podría ir el futuro de Batch Express. Obviamente, siempre y cuando los clientes lo, lo Son necesiten. Son ideas, claro. Son y ideas, y algo que, que quizá, nuevamente, eh, aprovechar este podcast para invitarlo a ellos: que cuando tengan un nuevo requerimiento, abran un ticket y, y ahí se va, se va a realizar lo que se tenga que realizar con el cliente, ya sea tomar contacto, eh, acoger el requerimiento. Lo que sea para evaluar si se puede implementar o no. Sí, sí, sí. Porque no es algo de llegar y hacer. No, no, no. Nunca es algo de llegar y de hacer. Siempre lo revisamos. Ya dijimos recién: o sea, el requerimiento de los pagos estaba de junio y lo implementamos en noviembre porque hubo muchas vueltas entre medio. Pero normalmente nosotros hacemos caso y después de un tiempo, aunque nos demoremos, implementamos los cambios. Ajá. Con, Taffy, con Taffy, el hermanito de de, de, de Bech Express. Bech. Sí, sí, sí, el hermanito de Bech Express. Con Tafi, bueno, Contafi nació, para mi gusto, también como una cosa y terminó siendo otra. Contafi al final terminó siendo eh, la plataforma para emitir boletas a terceros, por excelencia en Chile. <risa> Porque literal es la plataforma, no hay otra. No hay yo otra. no he visto otra y los clientes que nos han contactado, han que han buscado y no han encontrado mm -hmm. otra plataforma que haga lo mismo que hace Contafi. De hecho, el último cliente me dijo, mira, ¿sabes qué? El software tiene algunas deficiencias, hay cositas que se podrían mejorar, cositas chiquititas, como por ejemplo poder bajar masivamente los PDFs, por ejemplo, que de hecho después se agregó. Eh, hay cositas que se pueden agregar, eh, pero a pesar de eso, lo voy a contratar, dijo, para, para, para la empresa que está ahora, lo voy a seguir pagando y lo voy a contratar para mis otras empresas porque no hay otra solución en Chile que haga lo mismo que hace Contafi. Uh -huh. Y Contafi diría, lo que te permite hacer, entre otras cosas, es emitir masivamente boletas de terceros. Y, tiene la, y, y, y tal como dijimos con Vouch Express tiene esta misma modalidad, se parece mucho a la emisión en Vouch Express y en Contafi porque son básicamente una copia una de la otra. Eh, y eso, y permiten emitir boletas de tercero de manera masiva, cosa que la página de impuestos obviamente no permite. Entonces, claro, si tienes que emitir... Nosotros tenemos clientes que con emiten 500, 1000, 2000, 3000 boletas de tercero, y obviamente les ayuda mucho. mucho claro, porque cargando un archivo con 2000 boletas de tercero se podría... O sea, se van a emitir claramente en forma masiva, que no va a ser lo mismo emitir no. 1000 o 2000, una a una desde la plataforma de impuestos internos, por ejemplo. Y lo otro que se agregó con TAFI este año, que de hecho hoy día bueno, hoy día sí, hoy día. No sé qué día de hoy día, pero hoy día van a saber el tiro qué día es por, por, por lo que voy a decir. Se usó para pagar el Fórmula 29, que ah. es el resumen de Fórmula 29 en Contafi. lo cual es la gracia que Contafi te entrega una propuesta Fórmula 29, pero que no es como la propuesta libre de T, que esa propuesta que no funciona bien desde hace mucho tiempo porque le faltan, le faltan datos. Uh -huh. En Contafi nos preocupamos de agregar todos los datos que al menos en SASCO ocupamos. Puede que aparezca un cliente que diga Ay, pero es que yo necesito agregar este otro dato que ustedes no están considerando. Lo yo como cliente lo vamos a conversar, pero al menos todos los datos que SASCO utiliza están en contafi por lo tanto, nosotros vamos al formulario 29 de CONTAFI para SASCO y ese es lo mismo que tenemos que crear en el impuesto eh, o sea, es copiar y pegar. O a sea, nosotros se nos hace muy fácil crear el formulario 29 de porque está en CONTAFI completo. Claro. Entonces, son las dos cosas que se hicieron. Trabajo futuro con CONTAFI, yo creo que probablemente le vamos a dar una vuelta y una mejora a esto mismo de los ingresos y los ingresos y los movimientos y ojalá poder llegar a, a tener un flujo de, de caja, un, flujo, un efectivo, flujo efectivo o un libro de... ¿cómo se llama un libro? ¿cómo se llama este libro? de ingreso y egreso ah, el de estado yo, sí, yo creo que por ahí podríamos ir viendo a lo mejor algún contagio pero nuevamente como siempre dependiendo de lo que los clientes nos digan uh -huh. y nos queda el último que ya no okay. sé cómo se llama ah, <risa> verdad. es una historia claro que al principio y lo voy a repetir simplemente porque fueron estupidez que me mí argumentos, momento no sé por qué en algún momento decidí crear el proyecto api.librete.cl que fue una pésima idea porque se confundía. api.librete.cl literalmente no tenía nada que ver con librete.cl. entonces había gente que buscaba api de librete y llegaba a .cl claro. y no tenía nada que ver, o sea, era un proyecto totalmente diferente, era parte, era una, era una api para extraer datos de impuesto interno. Entonces después pasamos a Api.si y nos duró tres meses porque nos llegó una demanda, no, no sé si fue una demanda, uh. pero fue un cese de use algo así de unos abogados de Nick. No, perdón, de Nick del SI, un abogado de dispositivo interno, ahora ya lo voy a contar pues ya pasaron más de dos meses, no sé si ya se puede contar, pero ahora mismo. Ya este, lo estáis contando. Ya no, ya, ya, ya conté ya, porque el <risas> impuesto interno básicamente nos amenazó, pero no por los datos que estábamos, no por lo que estábamos haciendo, sino por el uso en el, el uso de la palabra SI en el dominio, claro. porque era SI.cl. Entonces nos duró creo que tres meses de dominio y de emergencia tuvimos que cambiar el dominio de una semana para otro que igual fue medio brutal, o sea, hubo que pedirle disculpas a los usuarios, pero no podíamos hacer nada. Uh -huh y de ahí desapareció y se convirtió en API Gateway. Sí. Y espero que ya no tengamos problemas. O sea, por ahora hemos estado normal. No han habido reclamo al principio un poco. Claro. Sea, lo, lo y era por normal. No, sí, claro. porque, porque muchos no... Que creo que incluso se envió un correo. Sí, de hecho, a ver, yo mando un correo creo que en finales de agosto creo que fue pasó todo esto, y de hecho ahí aproveché de recordar, porque también estaba avisado antes, que el dominio API.libetre.cl iba a desaparecer en octubre. Mm, octubre no sí, bien, porque no todavía estaba Estoy vigente, pero... Todavía no... estaba sí. vigente. Y claro, ah. después pasó que se cambió a API y después llegó octubre... Y cambié, eliminé el de API.librete y también hubo ahí como un nerviosismo como dos días o tres días. Porque, sí, se abrieron varias tickets porque, por eso. Porque había clientes que no sabían de... qué había pasado con la, con la página. Uh -huh. Y bueno, eso tuvo que explicar que en realidad API.librete no existía. Y sabes que fue un buen cambio porque al final había mucha gente que se confundía. O sea, mucha gente que llegaba por ahí pensando que era la API.librete y, y no. Era... Eh, Algo totalmente... Estaba mal definido. Estaba mal definido. Uh -huh. Bueno, entonces con, con API Gateway, yo creo que lo que pasó este año... Bueno, este año con API pasaron dos cosas. Primero. Mucho cambio de dominio. El cambio de dominio, <risas> sí. Los nombres, pero creo que ya estamos con el definitivo y creo que se hizo por fin el cambio correcto, que era sacar, separarlo de librete. O sea, mm. que no estuviera bajo este de librete, porque no tenía nada que ver con librete. Y lo segundo, que si bien no voy a entrar en detalles de números, pero sí te puedo decir que hubo un crecimiento grande, grande, grande en la cantidad de usuarios. O sea, creo que nosotros creo que tenemos cinco veces más clientes que hace que, que hace un año en que tuve. Bastante. No, harto, sí. harto. Y lo otro choro es que tenemos clientes grandes. O sea, eh, ya teníamos LipiGas, teníamos Gasco, Vicevida, Antofagasta Mineral, eh, ahora último se sumó Rosen, creo. Eh, había otro más que no me acuerdo, eh, estaba puesto ahí... ¿Un recorrido? Los de Recorridos. Mm. entonces también están haciendo pruebas. No sé en qué quedaron ellos, eso no estoy seguro, porque estaban haciendo unas pruebas, creo, por lo que entendí. Okay. Pero sí, pues, o sea, son clientes grandes, son clientes grandotes, eh, que están probando. Y también, obviamente, clientes que han ido aumentando los planes, porque recordamos que en API Gateway tú tienes estos planes, Premier que es el más grande, pero hay unos planes ocultos. O sea, tú puedes tener planes más grandes que eso. Claro. Y esos planes no los publicitamos porque ya son de unos valores más grandes, pero si un cliente nos dice, oye, que un plan más grande, lo tenemos. Y tenemos uh -huh. clientes y así tenemos clientes que representan un gran porcentaje del uso de la API de API Gateway. Eh, y lo otro que pasó, bueno, eso es la segunda cosa, y lo tercero que pasó, pero que en realidad esto ya era una consecuencia, ha eh, aumentado mucho el uso de las boletas de honorarios de API Gateway por el tema de, de estos cambios que no estado viendo con la prueba y que a ser obligatorias, electrónicas, etc. Entonces eso ha sido Apicateway. ¿Qué viene en el futuro para Apicateway? Yo creo que. Se debiera, mm. Yo debería trabajar que en algún momento debemos trabajar en la, en, en la automatización de los procesos de certificaciones. Mm. Y si bien eso a lo mejor no va a estar directamente... De hecho esto, eso es algo en lo que se tiene pensado trabajar hace Mucho tiempo. Muchísimo. Y muchísimo. si bien eso a lo mejor no se va a vender directamente a través de Apigetway, Apigetway va a, Picketway, a Picketway ser la base que, porque es la que hace la conexión con Internet. Pero Intel, quizás ¿no? se puede crear algún sistema usando, consumiendo sí, la API. Pues, es que de hecho, o sea, el objetivo es, <coughs> o sea ese. Esas son las cinco plataformas que tenemos. Y si llega a aparecer un sexto proyecto que sería como el último proyecto yo creo asociado en puesto interno que ya vamos a hacer en Sasco, pues ya tenemos muchas cosas asociadas en puesto interno. Eh, ahí no va a ser el fin de Sasco, ahí va a ser el fin de esos proyectos, ahí ya vamos a, a después hay que mantener esos proyectos. Yo creo que el último proyecto tiene que ver justamente, con, como dices tú, un proyecto que consuma la API de Gateway y eh, permita hacer certificaciones de manera automática, permita hacer eh, envíos, envíos de RECOF bueno. de manera automática para regularizar que eso sigue pasando y va a seguir pasando probablemente por un tiempo, o la descarga de los respaldos de impuestos internos. Mm. O sea, hay varias cosas que API Gateway tiene, pero requiere una API le des presentar la interfaz de usuario, donde básicamente el usuario seleccione periodo, meses, claro, lo que, que quiere, hagas, eh, pague y le llegue un correo con el resultado. Sí. Entonces, eso yo creo que sería como esta sexta plataforma, que en realidad, hacerla... Por temas técnicos no tenemos problemas, la podemos hacer. El tema es que, hay, que tenemos que sentarnos y obviamente uh -huh. las horas de desarrollo no nos sobran, estamos teniendo que de distintas cosas, pero yo creo que sí se resumen los proyectos, a dónde estamos y dónde queremos, queremos llegar un poquito y sin tampoco dar tanto spoiler de, de, de lo que se va a hacer detalladamente. Bueno, eso. eso se irá dando en detalle durante el próximo año, ya sea, por, la aplicación, o sea perdón, por las redes sociales que hay de cada plataforma. Sí, a medida que vaya avanzando. Sí. Sí, sí. ¿Alguna otra cosa, general? No, no. no? Ya, eso, vamos, vamos ya. a hacer algo. Ven, Sergio, ven vamos a presentar a Sergio, el Sergio pero también, si sí, sí te ve, sí, se va a sentar, se va a sentar, se va a sentar el Sergio el Sergio, yo, yo, yo no sé si me veo, pero el Sergio es, es, la, persona, el es la persona que está detrás, de, agachar, ahí, ahí me debo ver, sí a ver. el que está detrás de cámara siempre, está detrás de cámara, el siempre el, el que nos ayuda eh, a veces cuando nos reímos porque nos empieza el morisqueta para desconcentrarnos, yo no sé por qué hace siempre los podcasts y bueno, no lo había presentado. Algunas vez te habíamos nombrado, pero no había salido en o sea, cámara parece. No, no, no había en cámara. O sea, ¿estás está nervioso? Sí, bueno, <ríe> no, no, no, no, no, no. No estaba acá. preparado. No, no estaba preparado que iba a ser difícil. Yo dije no entra la cata voy a hacer una manda en el podcast, trae la mandaza, saca a sacar al Sergio a la cámara. Pero nada <tú> pues eso. Así que gracias por todo este tiempo. Justo se cortó porque se acabó la memoria. Eh, lo vamos a retar porque no estaba preparado. ¿ver? Se lo y... estaba felicitando y se le corta. No, pues no, no. Ya, terminemos. Gata, ¿algo más que tú quieras agregar? ¿Alguna cosa? No. Eh, aprovecha que estamos grabando ya, no vamos a grabar por un tiempo, así que. Eh... ¿Estás contento de que ya no tengas que estar preparando temas toda la semana? Creo que eso sí. O sea, sí, de cierta forma sí, porque igual a veces, o sea, hasta el final estaba a veces nerviosa. Porque veces no, no sabía tema. cómo iba a salir, pero ya cuando estaba acá, ya, ya sentada conversando contigo, ahí me iba dando cuenta de que ya no era tan terrible como yo pensaba. Había que improvisar un poquito más. Sí, sí, sí, había que improvisar. Pero nada, bueno, eh, lo que yo quiero decir es que nada, los lo dejo invitados a todos a que... Abran ticket para la, cuando quieran alguna nueva funcionalidad, eh, cuando necesiten algo eh, y que el soporte dura todos los días. Eso, así sí. que lo dejamos invitado, no sola, yo lo dejo invitado no solamente a eso, sino que también lo dejo invitado a que igualmente se suscriban al canal en YouTube, se suscriban a Spotify. Nosotros vamos a hacer una pausa de estos podcasts, de todas maneras, a pesar de que va a haber una pausa en los podcasts y en los lives, igual vamos a seguir generando contenido. Entonces, igual se va a estar siguiendo subiendo contenido a YouTube. No sé si a Spotify no creo, pero si hubiese algo por ahí eventualmente, tuviéramos que cubrir alguna cosa, estén atentos sobre todo a YouTube porque vamos a, estar siguiendo, eh, vamos a seguir subiendo contenido. Eh, y lo otro es que también los dejo invitados a conocer nuestras redes sociales, revísenlas, porque hoy día no solamente estamos trabajando con la red social de librete por ejemplo en Instagram, también tenemos redes sociales para BIML6, para Batch Express. Así que también los dejo invitados a revisarlas si prefieren trabajar con Instagram en vez de YouTube. Y ahí ustedes saben que en Instagram pueden ver los resúmenes de estos podcasts o los resúmenes de los live. Eso, nos vemos en una futura temporada de los podcasts y eh, que estén muy bien. Chao.